Como se nota, estamos un poco dormidos. Cámara oculta. Torres, ¿qué te ha ido? No tengo nada de bomba. ¿Por qué primero entonces? Aquí una buena y una mala O sea, mala porque es de Suiza Y el gusto se acaba... O sea, ha venido y... Espero que ellos estuvieran en Alemania, eh, en Suiza, en Italia, y que hay el como de mil no. dicho? lo has dicho? Quieren quiero que me Yo sigo, que me el un <risa> Resumen del día 3, terminado. Bueno, tres para ti, cuatro para los otros. Es verdad. <risa> reuniones, reuniones y más reuniones. Eh, Algunas sorpresas. Bueno, sorpresas las cancelaciones. Sí, pero se han compensado con las surprises de visitas aquí. Sí, siempre hay alguna reunión que no se presentan, eh, pero bueno, eh, lo compensa lo bien que han ido las otras. Cosas que hemos aprendido que hay que salir del stand, sí, hay, hay que eso. ir a buscar distribuidores y fabricantes fuera y traerlos. O, o llevar catálogo o algo y así actuamos con los dos con las dos armas, el stand mm. y las visitas vamos a hacer una reunión con nuestro fabricante y hablar un poco de pues nuevos juegos, calidades... Como, como este de ahí, podemos echar a una... olada <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Y te toca hacer de mascota mañana? No, no, no <risa> Tenemos un disfraz no preparado es, para Mateo Eso mayor, no estaba en el contrato Se el último día <risa> Ahora vamos a comer Sí, puedo comer. Sí, hay sí. otra reunión, Aunque chaval. No Cuarto no día. Ya veis las caras. Avisa, Mateo. Esto. Yo ya me voy. <risa> <risa> Nos vamos contando, venga. Hoy. Espera, espera, ah. Hoy puede ser día de, de disfraz. Cortamos, cortamos. <risa> ¿Qué tal la, la visita... la visita en Vigilán? Muy bien. Una pregunta checa, eh, ¿Me podrías facilitar los precios FOB, por favor, Ana? Sí. No, no, quiero pues, saber pues, ahora. ¿Qué no más, no más fácil? Creo que era 100. ¿Cuántas MasterCartons caben en un pad? Master cartons de Olimplax. 16, 10, 10... Estás llaman del pitch, ¿no, Jordi? Bueno, <risa> no, a no, Tío <risa> oh, no. A ver, a ver, a ver.